sociales en bachiller y por tanto no podía acceder a ciencias, entonces pues diseño lo descarté, pero luego eh, amigos me dijeron que podía acceder mediante una beca y entonces empecé a indagar. Con un poco de ánimo pues empecé a presentar papeles creyendo que nunca me lo iban a dar y pues al final aquí estoy. Justo en nuestra carrera en diseño somos muy pocos, entonces se vive un ambiente muy familiar y muy cercano tanto con los profesores como con tus compañeros. Pues esta beca básicamente te aporta a involucrarte con la universidad y como tener un esfuerzo diario por mantenerla y entonces pues mediante actividades y una nota constante pues año tras año la vas manteniendo. Te piden unas horas, unas horas a las que puedes llegar y puedes compatibilizar con los estudios y además eh, no, no te piden una nota mmm, que sea muy complicada de llegar si tú te esfuerzas. A cualquier persona que se quisiera venir a estudiar al CEU le diría que no duden en optar por la opción de la beca porque quizás tú piensas que no te la van a dar o te estás infravalorando, pero realmente luego la puedes conseguir y sí que puedes alcanzar eso que querías.